Cómo está gente de YouTube hoy. Voy a grabar el sonido ambiental de hoy. Hoy está soleado. Algo bastante molesto para todos, ya que es, ya que se viene una ola de calor que nadie se esperaba. Es, es decir, ya saben, ¿no? Como les dije. de calor es muy y así me acabo de dar la ducha y, y el calor aún sigue continuando empeorando y cada y cada vez peor o, o más bien mil veces peor que les haya gustado, me ayuden a darle like, compartir con, con sus amigos y suscribirse al canal. Hasta aquí se despide like, Miki, programa en YouTube, y nos vemos hasta la próxima.